hola, buen día. Bueno, yo soy Margarita Madariaga, soy eh, profesora del curso de Jardinería del Guapán, adultos mayores de San Nicolás y bueno, vinimos el año pasado a la primera experiencia, a la primera parte del curso y nos gustó y hicimos algo, Lo no hicimos mucho, mucho, pero algo hicimos con él con el grupo. No sé si Guillermo quiere pasar a... Bueno, acá... Bueno, este, les vamos a contar lo, lo poquito que hicimos. Eh, estamos viendo que algunas cositas las hicimos mal, eh, que las pensamos mejorar y a otras las hicimos bien, pero bueno, algo les vamos a contar. ¿sí? Hola, yo soy Sandra, soy alumna de Margarita. Nosotros la experiencia que hicimos fue en un terreno que tengo yo. Eh, marcamos, delimitamos una parcela de dos por dos, dos parcelas en realidad de la misma medida, una la tomamos como testigo, preparamos la tierra y la otra hicimos el procedimiento de biosolarización. Nosotros ahora escuchando, todo, toda la gente que ya empezó a hablar, eh, por ejemplo... Eh, y movimos la tierra, sacamos todos los cascotes, limpiamos todo, pusimos hojas y pasto eh, en buena cantidad, porque más o menos pusimos de alto en esos dos x 2 no sé, en peso, pero de alto hice un colchón casi de 10 centímetros. Tapamos con el nylon y por ahí eh, nuestro error fue no haber hecho una camioneta, sí hicimos una zanjita muy livianita, Pusimos el nylon, tapé con el nylon para que no entrara aire. Lo habíamos regado anteriormente bien, no hasta encharcar, pero bien regado sobre las hojas que puse. Volvimos otra vez a, a regar para que quedara bastante humedad y eso lo tapamos. Eh, nosotros lo hicimos desde el 4 de diciembre hasta febrero. No nos ayudó el tiempo tampoco. Pero eh, yo cada tanto medía la temperatura y una sola vez alcancé 65 grados con, medido con un termómetro de cocina, que no sé si por ahí estaba bien o no. Clavado en la tierra, 65 grados. Fue la única vez que medí tanta cantidad. Nosotros constantemente sí veía que había por ahí este, eh, condensación, entonces no vi que había manera de, de volver a regar, me pareció que estaba justo, y ahora cuando levantamos, eh, tuvimos el sorgo me hizo un agujerito en el nylon, eh, se filtraron uno o dos pastos, pero quedó la tierra licita eh, como todo. Por ahí no sé si era eh, el resultado óptimo para obtener, pero ahora vamos a ver si plantamos ahí a ver qué nos pasa. Sí, la idea era que hacerle un seguimiento mejor, anotar y eso, pero bueno, tuvimos vacaciones, no llovió mucho en la época sí. que hicimos el experimento dio eh, muchísimo y no hubo la temperatura que nosotros pretendíamos eh, ahora vamos a sembrar vamos a sembrar en el lugar y cuando volvamos les vamos a contar cómo nos fue ¿Eh? ahí vamos a mostrar algunas fotitos que pudimos sí, sacar sí, sí, pero, de... eh, pero el, nylon que, perdón, el nylon que pusimos era nylon nuevo sí. era nylon en buenas condiciones que eso también favorece un poquito eh creo yo, para el proceso. ¿Y vos qué, qué, qué temperatura medías? ¿Un solo día 65? Claro, y cada, y cada tanto yo promedio, por ejemplo, saqué desde todas las veces que tomé temperatura una vez a la semana, eh, promedio, si tengo que sumar todo, no alcancé nunca más de 40 grados. Es que es poco por ahí. Porque si bien agarrábamos dos o tres días de mucho sol, llovía y tiraba muy abajo la temperatura. Y quizás eso también, eh, al no tener la zanjita, como decía Mariel, ahí se nos inf infiltraba el, el agua. agua. De tanta lluvia, pudo haber entrado agua, que en un momento, vos me comentaste que... Claro, se había quedado se había tapado. De ahora. Sí, sí, sí por ahí no fue lo que... Pero el próximo sí lo vamos a hacer mejor. ¿sí? Gracias. Esperen porque estoy tratando de mandar la foto, chicas O sea, yo estoy tratando de recuperar las fotos como Mariel? Manera... no porque el problema es que necesito la máquina esta no me muestra foto no las puedo ver para buscarla entonces ¿eh? pero no las puedo ubicar la verdad no es que las puedo ubicar yo voy a ver si me las manda a Gmail y si me da un ratito la... vamos a hacer esto eh, porque ahora está programado que de Rosana, ¿dónde anda Rosana? No, no, no, no. Rosana, bueno, vamos a hacer esto, mientras Rosana le da la charla, eh, yo voy a pasar la foto al Gmail, que ahí sí las tengo más identificadas, y después vamos a compartir la foto, ¿puede ser? Porque el problema es que esta netbo no me muestra foto, ¿no? se ve el cartelito pero no, no la puedo ubicar, entonces no la veo y no la puedo encontrar. Bueno, eh,